Bueno, este marzo estamos cumpliendo los ocho años en línea del portal Aprender. El portal empezó a funcionar en marzo de 2010 en el marco de una serie de políticas de inclusión digital educativa que se vinieron desarrollando en la provincia, que implicaron, entre otras cosas, la creación de la Coordinación de Tecnologías de la Comunicación y la Información en la órbita del Consejo General de Educación. Eh, y con la perspectiva de propiciar la apropiación crítica y social de estas tecnologías eh, a nivel social, pero particularmente en la escuela. En ese sentido desde Aprender venimos trabajando desde entonces en la producción de contenidos educativos eh, digitales eh, básicamente con dos grandes sentidos. Uno que tiene que ver con producir contenido eh, con una impronta local y regional otra línea que tiene que ver con producir contenido para la apropiación de las diversas eh, políticas de inclusión digital, eh, que incluyen la, la distribución de equipamiento informático en las escuelas, como han sido en los últimos años el conectar igualdad y los tarde de primaria digital, el Cárdenas que se han desarrollado eh, contenidos específicos. Y por otro lado, también desarrollar contenidos vinculados a nuestros diseños curriculares, para lo cual se trabaja de manera eh, articulada con las distintas áreas de, del Consejo General de Educación. Eh, en este momento, además, contamos desde el año pasado con el desarrollo de la plataforma Atama, que es un entorno virtual de aprendizaje, desde donde estamos dictando cursos para docentes eh, y también para en estos casos hemos hecho algunos destinados a otros actores del sistema educativo eh, que bueno, era como la, la pata que nos estaba faltando en relación a la apropiación ¿no? por ahí nos poníamos a circular contenidos y lo que además nos permite es trabajar con los docentes en la apropiación de esos contenidos pero también brindarle a la provincia una herramienta que le permite eh, propiciar eh, formas democratizadoras de acceso al conocimiento para los docentes. En este momento, estamos trabajando también en el desarrollo de nuevas narrativas, eh, estamos en la producción de un contenido transmedia, para el que venimos trabajando junto con la Fundación Museo Palacio de San José y la Fundación Wikimedia Argentina. Eh, donde además de desarrollar contenidos, estamos también propiciando un, un vínculo, un diálogo entre estos contenidos que, insisto, son están pensados desde nuevas narrativas, pero también en diálogo con las escuelas, con los docentes. Nuestro desafío para este año, para en estos años, es. Eh, trabajar en el desarrollo de, de competencias digitales con, con los alumnos y con los docentes y en ese sentido también nos planteamos como desafío para, para este año poder eh, profundizar la accesibilidad de los contenidos que eh, en este momento muchos de ellos todavía no, no tienen la, las características para, para hacerlo. Eh, asimismo, generar nuevas instancias de circulación a través de las redes sociales, en este momento estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y, y es también una manera de, de vincularse con los docentes y de generar otro tipo de usuario del portal que no solamente consume contenido, sino también aporta e intercambia opiniones con, con nosotros y con, otra, con, con la comunidad educativa. Bien, y finalmente otra de las cosas que nos proponemos es eh, poder llegar de otra manera. Estamos trabajando en el rediseño de, del portal para tener una interfaz más moderna, eh, que se adapte a otro tipo de dispositivos desde los cuales los docentes y los alumnos, los alumnos acceden a la web. Eh, así que en breve seguramente vamos a salir eh, con novedades en, en relación a esto. Los invitamos mientras tanto que se acerquen al portal eh, Aprender Entre Eduard, eh, y sino también pueden buscarlos como dije hoy en las distintas redes sociales.